y hasta cierto punto eh, estamos eh, aislados. Eh, aproximadamente mil habitantes, donde se le hizo el 90% de las de la personas. Y nos dividimos como en postas, donde logramos que con un equipo oftalmológico completo todas las personas pudieron recibir un examen completo. Es una herramienta que puede aportar eh, facilidades para trabajar, para estudiar, para para formarse, pero la cuestión final tiene que ser cambiar este mundo. Como dice la Copla, eh, mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Y creo que echar amor a todas las cosas que que una desarrolla o donde, donde participa es el secreto más hermoso. La cuestión es que uno viene pensando en que Viene a dar es un error gravísimo. Eh, yo creo que el sacrificio de hacer 26 horas de viaje es para llevarse las balizas llenas, ¿no? llenas de aprendizaje, eh, llenas de, de experiencias emocionales muy profundas. Bueno, nosotros este trabajo ya lo hemos hecho en otros lugares. Compartir con, con las hijas este compromiso, para mí, es un gran orgullo. Y bueno, estoy muy contento de haberlo hecho. Estamos construyendo miradas. Fuerza interna está en movimiento.